Desde Vamos Granada queremos recuperar el sentimiento de comunidad en nuestros barrios, dejar atrás la idea de urbanización e individualista. Queremos que la gente salga a la calle y comparta sus preocupaciones y sugerencias, siempre pensando en el bien común. Queremos además que recuperen el sentimiento de pertenencia al barrio. El Frente debe dar un ayuntamiento abierto a la participación, a la transparencia y a trabajar conjuntamente. Desde Vamos Granada presentamos un marco político donde el cuidado a las personas y la protección al medio ambiente están en el centro de nuestras acciones. Cualquier propuesta que se encaje dentro de ese marco será escuchada. Para trabajar por el bienestar social... ...es necesario tener un proyecto de ciudad... ...y Vamos Granada lo tiene... ...queremos conocer cada barrio, cada calle... ...conocer a la gente que allí vive... ...para poder conocer todas sus necesidades... E ir descubriendo todo lo que ese barrio y esa calle aporta a la ciudad... ...queremos despojar a los barrios de las tradicionales etiquetas... ...que nos hacen verlos de una determinada manera... ...necesitamos eh, saber eh, cómo distribuir los recursos que disponemos... ...porque dinero hay, siempre queda el estigma de que Servicios Sociales... ...no dispone de dinero, sí si lo hay... ...lo que pasa que tradicionalmente no se ha gestionado de forma adecuada... ...los tradicionales programas para la ayuda a la inclusión social... que se hacen ...por la que se hacen contrataciones masivas... ...no suelen llevar un programa de trabajo... ...un proyecto laboral que ponga en valor... ...el proyecto de ciudad sobre el que se quiere trabajar... ...cómo gestionar esos recursos humanos... ...y cómo hacer crecer a las personas... ...que van a desarrollar esa labor... ...durante tres meses, un mes o seis meses... ...que tenemos un proyecto de ciudad... ...trabajamos por el bienestar social... ...y queremos contribuir a que cada persona... ...se sienta a gusto en la ciudad en la que vive".